ustedes recuerda que en el transcurso de esta semana hemos estado informando acerca de los puntos que se han habilitado en todo el territorio nacional, al igual que en la ciudad de La Paz, serían aproximadamente 16 estos puntos, para que usted pueda aproximarse y de esta manera realizar la correspondiente inspección de técnica vehicular. Se ha ampliado el plazo hasta el 8 de diciembre, recordemos que está eh, para que usted pueda aproximarse desde el mes de agosto, sin embargo se ha ampliado hasta el 8 de diciembre, pues esta Estaremos conociendo específicamente estos detalles, qué es lo que se controla, qué ocurre. En todo caso, una vez que pase esta fecha y usted todavía no cuente con esta roseta de inspección técnica vehicular, cuáles son estas sanciones, pues estaremos conociendo cada uno de estos puntos a continuación, junto al coronel Ricardo Pérez Andrade, quien es director departamental de recaudaciones de la Policía Nacional. Nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto que bien. nos esté acompañando. A ustedes las gracias por este espacio. Es importante abordar este tema para que la población conozca. Se ha vencido ya este plazo, sin embargo se ha decidido que se estará ampliando por un lapso, hasta el 8 de diciembre. ¿Cuántos son los vehículos que hasta el momento ya realizaron la inspección técnica vehicular? Bien, a nivel nacional hablamos porcentualmente, con los eh, primeros datos que nos ha proporcionado cada una de las direcciones departamentales, estamos hablando de un 75% de vehículos que habían pasado la inspección técnica vehicular. 75% en todo el país. Así es. ¿Se espera poder cubrir hasta el 8 de diciembre lo restante? Eh, esperamos que así sea, ¿no? Eh, siempre tenemos eh, en consideración aquellas personas que son renuentes a la inspección vehicular. Nuestro objetivo es llegar al 90%. ¿Qué es lo que se controla en esta inspección? Bien, fundamentalmente la inspección técnica... Eh, Verifica el sistema mecánico, el sistema eléctrico, el sistema de frenos y el equipamiento de primeros auxilios como de auxilio mecánico. ¿Qué pasa si no se cuenta con todos los requisitos necesarios, no está en óptimas condiciones un vehículo que ha pasado también uh -huh. aquí en la ciudad de La Paz? ¿Qué ocurre? Estos son rechazados de la inspección y tienen un tiempo prudencial para poder subsanar las observaciones que se les haga para nuevamente apersonarse a cualquier punto de la ITB para hacer la inspección correspondiente, siempre y cuando haya le decía, subsanado las observaciones que se le hacen. En La Paz, ¿cuántos vehículos de los que ya se ha logrado realizar esta inspección han sido rechazados? A nivel nacional eh, manejamos los datos, eh, han sido 6.285 vehículos que han sido rechazados, 4.000 particulares y 2.000 públicos, de los cuales han retornado aproximadamente 3.000 ya con, los, con las observaciones realizadas. ¿Qué pasa en caso de que Vence este plazo, uh -huh. el 8 de diciembre, a todos aquellos vehículos que estén circulando pero no cuenten con una roseta, que no cuenten con la inspección técnica vehicular porque van a iniciar estos operativos de control en diferentes puntos. ¿Qué ocurre con aquellos vehículos que no cuenten con esta roseta? ¿Cuáles son las sanciones? Primero eh, se va a establecer una sanción a partir del 9 de diciembre. Esto ya ingresa directamente en el sistema del RUA de 100 bolivianos. Asimismo, en los diferentes controles que haga la institución policial a nivel nacional, van a poderse ver perjudicados para poderse trasladar ya sea interdepartamental, interprovincialmente o en sus desplazamientos cotidianos. ¿No se retiene el vehículo? ¿No se procede de esta manera? ¿Tan solo es eh, la multa? No, se va a retener para que pues eh, haga su inspección. Después del 8 de diciembre nosotros vamos a mantener con algunos puntos de inspección para que aquellos que hayan sido, se hayan rezagado hagan inspección vehicular o sean resultado de, las, de los controles policiales cotidianos. Es decir, yo estoy circulando en mi vehículo, que no tiene la roseta, se procede a este control, me detienen para poder verificar si es que cuento o no con esta roseta. Uh -huh. ¿Se detiene el vehículo en ese momento? ¿Se lo traslada hasta uno de estos puntos se de inspección? Lo, se lo traslada a dependencias de tránsito, ¿no es cierto?, para que se insta al conductor a realizar la inspección técnica vehicular. Un elemento particular, eh, la inspección de este y el anterior año no tiene roseta de inspección. Tenemos ya aplicaciones eh, a través del internet que podemos verificar conjuntamente la ANH y el RUAT si los vehículos han pasado o no la inspección técnica vehicular. ¿Cuánto tiempo demora en realizarse la inspección técnica? Entre 15 y 20 minutos, dependiendo de las condiciones del vehículo. ¿Se puede realizar el, la reserva también mediante internet? Ya no. No. A partir del 8 de diciembre, es decir, a partir del día martes. Estoy hablando del Que día se directo, reanudó nuevamente. Exacto. Que se amplía el plazo de la inspección ya no existen reservas de internet. Cualquier ciudadano que sea persona, a cualquiera de los puntos de la ITV debe hacerlo de manera directa. Es simplemente hay que ir, hay que permanecer en la fila. Exacto. Tenemos para ello 16 puntos de inspección técnica vehicular a lo, a lo largo y ancho de la ciudad y cuatro equipos móviles para poder reforzar aquellos en los que exista una afluencia masiva. ¿Cuáles son estos puntos que se han habilitado en la ciudad de La Paz? Son 16. 16, por citarle, están en Miraflores, en la avenida Zabaleta, cerca a la rotonda Villalobos y Zabaleta, en la plaza Villaruel. Estamos también en Alto Brajes, en la zona sur en Coma, dos en Achumani, uno en Los Pinos, luego tenemos en La Portada, en Chamoco Chico, tenemos también en Achachicala, tenemos en la periférica, en Villa Copacabana, y la, como lo que decía, ¿no? eh, la portada. A nivel nacional, ellos, ¿cuántos son los 175 puntos? 175 puntos. 175 en todo el en país. Todo el país exacto. Que se han habilitado para que eh, puedan trasladarse y de esta manera realizar la, la inspección. ¿Cuáles sí. son los horarios en los que se puede aproximar el ciudadano? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 17 horas, de manera continua y los sábados de 8 de la mañana a 15 horas, también de manera continua. ¿Los controles a partir de qué fecha iniciarán? ¿El 9 o estarán iniciando días antes, como se solía hacer en pasadas gestiones? Eh, vamos a coordinar eh, esto también a través de las disposiciones que emanen del Comando General, a través de los comandos departamentales, para que estos controles en su fase inicial de carácter preventivo se inicien antes de que se vence el plazo. Eh, esperemos que no acontezca con lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, el fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, han masificado los diferentes puntos y obviamente las molestias no solamente son para los que ya hicieron la inspección, sino también para los ciudadanos de a pie o que se trasladan en sus vehículos que tienen que eh, tal vez eh, superar estos obstáculos que se presentan con las largas y las que hacen los que no cumplen con este requisito. ¿Con cuánto personal se, eh, se cuenta para estos diferentes puntos en todo el país? En el caso del comando de la dirección departamental, tengo tres eh, efectivos por punto y une, las cuatro brigadas móviles o equipos móviles que están conformados cada uno también por tres efectivos. Perfecto. Una vez más, por favor, si ¿sí podríamos reiterar los horarios de atención para que claro. la población también lo tome en cuenta, ya que en estos últimos días ha estado registrando largas filas, uh -huh. porque muchas veces esperamos hasta el último momento para realizar la inspección técnica vehicular, es algo importante que usted debe debe realizar, debe tener para que no incurran estas multas, en estas sanciones a través de estos operativos de control que estarán iniciando el 9 de diciembre, que estamos a semanas nada más. Son, a partir de ayer son solamente 17 días. no Los horarios, repito, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 17 horas de manera continua y los sábados de 8 de la mañana a 15 horas. ¿Se espera poder llegar al 90% del, de los motorizados? Esperamos que sí, eh, toda vez de que hemos eh, sido amplios para poder viabilizar estos 17 días más que nos permitan llegar a los objetivos. Obviamente que ello también depende del compromiso y el cumplimiento de la norma de los ciudadanos para hacer la inspección técnica de vehículos. A comparación de pasadas gestiones, ¿se ha logrado abarcar a, a más eh, vehículos, eh, parque automotor? Eh, Todavía no hemos hecho la evaluación final. Pero una vez que tengamos, obviamente que les vamos a nosotros proporcionar la información correspondiente. Y sin duda lo estaremos aguardando para que se conozcan todos estos importantes detalles. Una vez más lo reiteramos, tiene tiempo hasta el 8 de diciembre, no espere a los últimos días, evite hacer estas largas filas, tiene que aproximarse para que usted también pueda obtener este, este registro de control y de esta manera que no incurra en las multas, en estas sanciones, que los cuales estarán iniciando el próximo 9 de diciembre. Muchísimas. Muchísimas gracias, coronel. A ustedes y al canal, sobre todo, ¿no? por, la, uh -huh. por el espacio que nos brindan. Le agradezco. Lo estaremos aguardando eh, a partir del de 9 de diciembre en adelante para informar de qué manera se está procediendo con estos operativos, cuántos son los vehículos en los cuales no se ha realizado la inspección técnica vehicular, entre varios aspectos que es importante que el ciudadano también conozca. Con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias. A que ustedes. tenga buen día. Igualmente, buen día.